Buenas tardes. Rosemary Tapia, su escritora y distribuidora Lewis, les invitan al Festival Santiago Mall, Festival del Libro, el 29 de octubre a las 3 de la tarde. Presentaré de manera virtual mi novela más reciente, La Burbuja Invisible. No obstante, ustedes están en Santiago Mall y pueden participar con comentarios o preguntas. Espero a todos mis lectores de Santiago y pueblos vecinos a que me acompañen. El presentador de mi novela será el poeta Salvador Medina Barahona, la maestra de ceremonia Isabel Méndez y las palabras de su autora, Rosemary. Gracias.